segundo panel del seminario dedicado a la presentación de experiencias en el tercer sector. En este caso eh, va a estar moderado por mi compañera, también del grupo de empleo de APN España, como Silvia, en este caso es Eugenia de León Burgos. Buenos días, Eugenia. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Eugenia es vocal de APN Canarias y gerente de la empresa de inserción y e la de dependencia acreditada para prestar servicios de ayuda a domicilio. Además, es la presidenta de ADECAN, que es la Asociación de Empresas de inserción de Canarias. Eh, de nuevo, antes de dar paso a Eugenia, le recuerdo que igual que en el anterior panel, si desean hacer alguna pregunta, pues se la pueden remitir, se la deben remitir a mi compañera Eugenia mediante el chat privado de Zoom para que ella traslade las cuestiones, que pues lo mismo que antes, en las que el tiempo permita... Como les decía, la forma más fácil es pulsar sobre los tres puntos que aparecen al trasladar el cursor sobre la imagen de la moderadora y elegir la opción del chat. Ahora sí, Eugenia, cuando quieras. Gracias, Javier. Bueno, con este panel queremos mostrar experiencias concretas relacionadas con la formación para el empleo, las prácticas no laborales, el reconocimiento de la cualificación, ah, cualificación profesional, entre otras, desde la perspectiva del tercer sector. Los ponentes y la ponente explicarán dichas experiencias conectadas con la formación y lo que supone esto para el reenganche educativo y la cualificación profesional, la participación en itinerarios de inserción y la posterior incorporación al mundo laboral. Contamos para este panel con tres ponentes. Eh, don José Luis San Fabián Maroto, coordinador del Doctorado de Equidad e Innovación en Educación y catedrático de la Universidad de Oviedo. Es titulado en Ciencias de la Educación y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. En relación con el seminario, he investigado en la línea de la evaluación de programas e instituciones educativas y estudios sobre la infancia y el abandono escolar. Por otra parte, tenemos a don Juan Manuel Polentinos Castellano, director gerente de COSEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca y ha participado en jornadas, congresos, seminarios, relacionados con la acción social, el desarrollo sostenible y social del medio rural, entre otros. Y por último, contamos con Aisha Belacir, que es directora técnica de FAEDEI, la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción. Eh, tiene un máster en gestión directiva de organizaciones no lucrativas, es titulada en Mediación Intercultural, y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el campo de la economía social y las entidades sin ánimo de lucro a nivel estatal y europeo. Sin más, vamos a dar paso al primer ponente, don José Luis San Fabián Maroto, que presentará las principales claves del proyecto de investigación PROREN, Procesos de reenganche educativo y sociolaboral de adolescentes en situación de vulnerabilidad, y con su ponencia esperamos que nos presente las principales claves de este estudio y que comparta la reflexión sobre el reenganche educativo a través de la formación ocupacional, así como cuáles son los retos a los que se enfrenta en estos momentos la formación profesional para el empleo. Cuando usted quiera. Gracias, buenos días. Gracias por invitarme a participar en este seminario eh, en el que voy a presentar, como ha dicho Eugenia, no tanto una experiencia como un proyecto de investigación que he dirigido en los últimos años desde la Universidad de Oviedo, eh, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y que se titula así Procesos de reenganche educativo y sociolaboral de adolescentes en situación de vulnerabilidad. Eh, el abandono escolar prematuro es todavía hoy un problema, un problema educativo, político y social, un problema no resuelto, y realmente, eh, aunque haya mejorado un poco los últimos años eh, la, la tasa de, de abandono prematuro, sigue siendo muy alta, por encima de la media europea, por encima del 15%. En este sentido, el abandono prematuro es un presagio de una experiencia de fracaso educativo en la trayectoria de un joven. Sin embargo, eh, nos preguntamos, los que promovimos este proyecto, que en algunos casos, eh, la adversidad puede actuar como un resorte para que las personas descubran y desarrollen todo su potencial. ¿eh? Esto es lo que generalmente denominamos resiliencia, esa capacidad que activa el potencial de las personas para transformar su vida y su entorno. Hay muchos estudios sobre factores de riesgo, prevención de abandono escolar, pero conocemos relativamente poco sobre las experiencias y contextos de adolescentes que, habiendo abandonado sus estudios, después logran retomar su formación y reengancharse social y laboralmente. Pensábamos que este colectivo merece una atención especial, aunque sea un colectivo minoritario, ¿eh? y nos pueden dar algunas de las claves sobre las limitaciones y potencialidades de, nos, de nuestros sistemas formativos. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo pues, de este proyecto? El objetivo es explorar, conocer a fondo los programas de reenganche para jóvenes en situación de vulnerabilidad que están obteniendo buenos resultados, considerando dos grandes dimensiones. La dimensión institucional organizativa pedagógica de los programas, por un lado, y por otra parte los factores de características, trayectoria educativa, aprendizaje de resiliencia de los jóvenes implicados esas dos grandes dimensiones. Partimos de una concepción global de reenganche, una dimensión personal. Se entiende que hay reenganche cuando el joven recupera la capacidad de construir su propio proyecto de futuro, cuando recupera su autoconfianza en sí mismo. ¿eh? No hay que olvidarse que son jóvenes maltratados por las circunstancias sociales. ¿eh? Eh, la dimensión formativa, cuando el joven descubre eh, que hay una modalidad formativa diferente del modelo académico eh, y, sobre todo, que recupera el deseo de aprender y formarse, la dimensión sociocomunitaria, donde eh, el joven eh, hace una apertura también hacia eh, social y hacia la comunidad, donde aparecen nuevos referentes y, por supuesto, la dimensión laboral, donde el joven ve un sentido en su formación para la adquisición de destrezas de empleo, eh, participa en prácticas reales, eh, tiene una incentivación motivadora, que puede ser de económica o de otro tipo, para el proceso de formación. Vale. Dicho esto, bueno, pues lo que hemos hecho es estudiar los principales programas del tercer sector que se dirigen a este tipo de jóvenes en las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria. ¿eh? Eh, cito rápidamente la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, a través de las escuelas-taller y de la Escuela de Segunda Oportunidad, la Fundación Secretariado Gitano de Asturias, la Fundación Binhoy, las asociaciones Mar de Niebla de Gijón, Norte Joven Mieres, eh, Norte Cuantayá, Cuantallá, y varias asociaciones de Cantabria, Brumas, Diagrama, Queen y la Fundación José Luis Díaz. Quiero expresar aquí mi reconocimiento público a estas organizaciones y a sus formadores y formadoras por las buenas prácticas. La muestra al final fueron 11 instituciones, 18 programas y 39 jóvenes sobre los que centramos nuestros estudios de caso. Eh, lo que nos ha interesado es mm, analizar esa trayectoria de estos que llamamos jóvenes resilientes, eh, desde la experiencia de abandono escolar a su reenganche. Eh, motivos, causas de abandono, decisiones clave transiciones vitales, vínculos, eh, el paso del no querer o no poder al yo sí si puedo. ¿eh? Eh, hemos eh, entendido mucho mejor, aunque en esto ya hay bastante bibliografía, pero las causas del abandono. ¿no? Eh, esa dificultad en seguir el ritmo estandarizado de las sesiones de enseñanza arreglada, ¿eh? las transiciones abruptas que se producen en el, tanto en el sistema escolar como a veces en las familias, y en sus propias vidas la pauta de la repetición y el absentismo que son precursores del abandono la desvinculación el sentimiento de no pertenencia a la institución escolar lo que puede ser la desafección la apatía no, están, no son alumnos que por lo general antiescuela no no simplemente no ven sentido a su presencia en la escuela el papel decisivo del grupo de iguales la pandilla la falta de apoyo la incapacidad familiar eh, y también el personal docente y orientador que se encuentran en los institutos, que pueden inclinar muchas veces, eh, de manera decisiva, su decisión hacia un, en un sentido u otro. ¿no? Ellos decían una frase que me llamó mucho la atención, dice, no siempre decidimos nosotros escapar, sino que muchas veces son las situaciones las que nos obligan a escapar de ello. Nos ha interesado mucho el tránsito al, al reenganche, ese tránsito que inicialmente lo viven como una liberación de unas obligaciones que no entienden en el fondo, las obligaciones escolares, el compromiso escolar, pero que luego se convierte en una especie de paso por el desierto, de estancamiento, de insatisfacción. Son alumnos con una baja autoestima, muchas veces, como estudiantes. Su, su capacidad de rendimiento se ha visto disminuida por esa experiencia negativa. Y ese proceso de tránsito, al reenganche, van tomando conciencia de su situación. Eh, van madurando personalmente van afrontando su realidad mm, se dan cuenta de un sentido de responsabilidad propia y familiar se dan cuenta dicen me di cuenta de que es importante estudiar me di cuenta me fui haciendo mayor y ya me di cuenta de las cosas ¿no? factores clave en esta transición el proceso de descondicionamiento de las experiencias educativas previas ¿eh? Eh, más allá de de ese sistema estandarizado de sanción, que, donde de, recuperan, muchas veces hay una recuperación emocional y un establecimiento de una nueva relación educativa. ¿eh? Encuentran a alguien que les orienta, les motiva, alguien donde agarrarse, lo que yo llamo asideros, unos referentes. ¿eh? Descubren otra relación educativa, otras formas de enseñar y aprender. Importancia del marco relacional, la atención a los aspectos emocionales, relacionales. El papel decisivo de formadores y formadoras, empatía, persistencia, tolerancia a la frustración de los propios formadores, ¿eh? implicación de los docentes en cambiar metodologías, posibilitar la participación, el trabajo en equipo. ¿eh? bueno Todo esto hace que las instituciones formativas del tercer sector actúen, sería una de las conclusiones claras, y están actuando como llave del reenganche. ¿eh? Ya, insisto, desde este concepto global, global al aprendizaje, a la motivación, a la autoconfianza y también a la integración social y laboral. Atendiendo a una gran diversidad de jóvenes desde una gran variedad de programas, como hacen las organizaciones del tercer sector, con un proyecto global de actuación prioritario, ¿eh? con una gran claridad en las metas creando espacios seguros de comunicación y buen clima entre jóvenes y formadores, de confianza, de responsabilización, propiciando experiencias de aprendizaje útil y significativo, con itinerarios formativos laborales flexibles, realizando un acompañamiento socioeducativo y de transición a la vida adulta, pro promoviendo el compromiso y la dinamización comunitaria con el entorno. ¿Eh? Y a partir de aquí se produce todo un proceso de aprendizaje, de resiliencia aprendida, donde dan mensajes a los profesores y, y ellos mismos dicen, bueno, pues es que deberían de preocuparse un poco más por el tipo de estudiantes como nosotros, que tenemos más problemas. Y muchas veces no siempre recibimos más atención, ¿eh? a pesar de eso. Y mensajes a los propios jóvenes, no hagáis esto que nosotros hicimos. Eh, me arrepiento muchas veces de no haber estudiado en su momento, y ahora he conseguido... Volver a formarse, pero os aconsejo que no lo hagáis. Ellos mismos piden modelos de referencia de jóvenes que han pasado como ellos y que esos modelos de referencia de estos jóvenes resilientes también sean un ejemplo en las propias instituciones. ¿no? En las propias instituciones de educación formal y no formal. El logro, el diseño de un proyecto, de un sueño, el volver a aprender, el volver a entusiasmarse con el aprendizaje. ¿no? Una síntesis, diríamos, de, de propuestas de mejoras que se derivan de esta, de esta investigación es que, bueno, los centros educativos deben adaptarse a las necesidades de los chavales, y no al revés. Se precisa un cambio en los hábitos y modus operandi del profesorado de secundaria y de la dirección de estos centros. ¿Eh? Todavía persisten muchos planteamientos, rutinas y prácticas del déficit ¿eh? arraigados en los institutos. ¿eh? Revisar los sistemas de enseñanza tradicionales, e implantación de metodologías innovadoras y activas, aprendizaje basado en artes, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio. ¿eh? Todavía son experiencias muy alabadas teóricamente, pero minoritarias en la práctica. La educación debe recuperar los derechos fundamentales de los aprendices. Se les debe de, de, de tratar como personas con con derechos, también con sus deberes y con unas responsabilidades, y que personas que son capaces de tomar decisiones y de responder a esas, a esas responsabilidades. Aportar modelos de referencia de jóvenes que han pasado por donde ellos. ¿eh? Mejorar la difusión de la oferta formativa de estas instituciones del tercer sector entre los colectivos de riesgo. ¿eh? Muchos chavales de estos y chavalas, eh, cuando estaban en los institutos, ya con la decisión tomada de, de que ellos no, eso no iba con ellos, no tenían ninguna información de que había otras alternativas. Tuvieron que entrarse dos años después a través de colegas, etc. ¿no? Esto es fundamental. Y también, por último, una mayor, un mayor conocimiento y coordinación entre las instituciones educativas formales, el sistema escolar y el tercer sector, las escuelas-taller, las escuelas-segunda oportunidad, fundaciones, propiciando procesos de aprendizaje recíprocos y no viviendo un poco a las espaldas unas de otras. Yo creo que esto es muy importante porque nos puede permitir descubrir en el tercer sector prácticas que pensamos que son alternativas y que podrían servir también para ayudar a revisar esos modelos existentes en los centros de secundaria. Bueno, existen muchos retos, el reto general es construir un sistema educativo más inclusivo, evitando el, el abandono prematuro, ¿eh? mejorar la capacidad de nuestras instituciones educativas, formales y no formales, para asumir la integración y el acompañamiento de los jóvenes que abandonan prematuramente. Es decir, que eso no es el fin, ese no es el fin de su vida, ni de su vida de aprendizaje, ni mucho menos. ¿no? Promover la creación, y esto es un tema también me parece muy interesante, de una resiliencia comunitaria. ¿eh? Eh, no es solo que son jóvenes eh, que han tenido valor, que han tenido perseverancia, que, que lo tienen, que es valioso, sino que también han encontrado unos apoyos clave en momentos difíciles de su, de su vida. ¿no? E incluso el sistema educativo, como sistema, eh, el sistema escolar, debería asumir la educación para la resiliencia como una de sus metas, ¿eh? porque eh, la resiliencia en las personas crea una base del de desarrollo futuro de, de la persona, ¿eh? una base sólida. Bueno, esto sería un poquito como una síntesis rápida de, de este proyecto en el que hemos estado entretenidos estos últimos años. Decir también, por último, que hay, paralelamente se estaba desarrollando otro proyecto en la Universidad de Murcia, que lo dirige la profesora Teresa González, pero en este caso sobre los mecanismos de reenganche del sistema educativo formal. Pues Muchísimas gracias, don José Luis. Eh, alguno, si quiere hacer alguna pregunta, como dijo Javier antes, también la pueden mandar por privado al chat y se la haremos al final al ponente. Y ahora vamos eh, a dar paso a don Juan Manuel Polentinos Castellano. Eh, hará una breve descripción de sus experiencias relacionadas con la formación para el empleo en el ámbito rural, explicando cuáles son las principales demandas en el mismo. Eh, va a responder a algunas preguntas relacionadas con los aprendizajes que están obteniendo a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, POISES, de cómo se afronta desde el punto de vista de la formación y el empleo la huida de la población joven del ámbito rural y los retos a los que se enfrentan en este momento la formación profesional para el empleo. Sin más, le damos la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la EAPN España que haya invitado a la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, a participar en este interesante seminario sobre los programas de formación para el empleo en España. Yo voy a transmitiros en este sentido, una dentro de esta valoración de experiencias en el tercer sector, la experiencia un poco relacionada con, en el ámbito de la formación para el empleo que hemos desarrollado a lo largo de estos años en el ámbito rural por parte de, por parte de COCEDER. Como veis, estoy compartiendo un PowerPoint que, bueno, si, luego lo pasaré, pero bueno, para que así seguir un poco el, el procedimiento. Quería explicar un poco a nivel histórico de dónde viene COCEDER, ¿no?, en COCEDER, allá a la mitad de los años 60, la Federación de Colegios Familiares Rurales y los Mesones Familiares Rurales franceses implantaron un modelo de formación permanente en alternancia compartida y participativa. Dicha, De forma conjunta, con las asociaciones de madres, de padres y profesores, se marcaba la línea pedagógica y el itinerario formativo se basaba en un modelo en alternancia, ¿no? Se impartían clases teóricas en el aula durante un periodo de tiempo y se realizaban prácticas en los talleres o en las casas de los alumnos en el caso de formación agraria. Este proceso se repetía a lo largo de todo el año. Toda esta metodología eh, la impulsa esta federación con la creación de COCEDRA ya por el año 91, que recoge todas estas experiencias de los colegios familiares rurales, y de la Asociación Internacional de Movimientos de Formación Rural, de la que COCEDER forma parte, ¿no? y que seguimos trabajando de manera conjunta esta línea pedagógica como miembro de esta asociación con el objetivo de trabajar con las personas del medio rural, con el objetivo de garantizar un desarrollo social y sostenible en el entorno, ¿no? mejorando su calidad de vida principalmente de todas las personas que habitan en las áreas rurales. La formación en COCEDER sigue siendo hoy, a pesar de que una parte importante es la acción social que llevamos a cabo, pero la formación sigue siendo un pilar estratégico desarrollada en nuestro plan de formación específico según las necesidades que detectamos en las áreas rurales en las que tenemos presencia a través de los centros de desarrollo rural asociados a COCEDER. Todavía hoy en COCEDER tenemos entidades que continúan con una parte de formación reglada fruto de esa pertenencia a la Federación de Colegios Familiares Rurales. Colegios que por una parte con la llegada de la democracia y las nuevas leyes educativas nos obligaron a ir cerrando dichos colegios para adaptarnos a las especificidades que marcaba la ley, ¿no? Y entonces, tan solo nos queda de forma de residual eh, cuatro, cuatro centros formativos de formación reglada, el resto desapareció porque eh, no pudimos mantener la formación en la alternancia que tantos éxitos daba en aquel, mo en aquel momento a, a la Federación y también en COCEDER, pero que no su, hubo manera de lograr convencer a, la, a las instituciones de educación ¿no? el mantener estas posibilidades. Entonces, COCEDER ha centrado más su actuación también en la formación no reglada, en la cual estamos eh, con nueve familias profesionales trabajando entre COCEDER y sus socios, ¿no? artes plásticas, servicios sociales a la comunidad, hostelería y turismo, agraria, fruticultura, madera, mueble y corcho, ornamentales y jardinería, artes y artesanías, y dentro de las cuales hay 20 especificidades formativas y certificados de profesionalidad que se están impartiendo en distintas zonas de, del medio rural, con más de 10.000 horas concertadas ¿no? con los servicios públicos de empleo. Eh, la formación, en todo caso, COCEDER, para COCEDER es, una, es transversal a todos los programas y con todos los colectivos. En todas las acciones y programas está presente la ejecución y la actividad formativa, bien sea con la población rural desfavorecida, con voluntariado, con el programa de atención integral a personas mayores o a la atención a personas con discapacidad, en temas de infancia y familia, la atención urgente a personas con, con necesidades especiales ¿no? de despoblación e inserción sociolaboral, emprendimiento con jóvenes, mujeres, dinamización con entidades del medio rural, eh, personas migrantes también, es decir, con todos los colectivos. Este es una, una, un resumen de acciones que impulsa COCEDER en territorio rural y en todas ellas, digamos, que de manera transversal Está presente la acción formativa. De hecho, en el año 2019, en la última memoria, que con más de 70.000 personas que fueron beneficiarias de nuestras acciones, hay que decir que se invirtieron en formación más de 1.200.000 euros ¿no? en los diferentes programas. ¿Cuáles serían estas principales demandas y acciones que, que tenemos en el ámbito de la formación? ¿Existe una verdadera correlación, nos preguntamos, entre la oferta y la demanda en materia de formación para el empleo en el medio rural? Aquí hay una serie de, de acciones que cuestionamos ¿no? y que planteamos, ¿no? en el que consideramos que se debe tener en cuenta las peculiaridades del medio rural en cuanto a distancias, en cuanto a ratios de alumnado, en cuanto a modalidad. Las ofertas formativas para el acceso al empleo en el territorio son escasas en cuanto a la diversidad, lo que favorece que las personas jóvenes se vayan marchando de los pueblos. Se hace, por tanto, necesario estudiar si la oferta de formación profesional en los territorios rurales se adecúa a las necesidades empresariales de la zona o no. En ese sentido de esta adecuación, COCEDER va a impulsar un proyecto de innovación social que vamos a iniciarlo próximamente, que vamos a desarrollar desde ahora hasta el 2023, que es una propuesta metodológica, ¿no? Metodología de inserción sociolaboral basada en los diseños de trabajo en el medio rural. Eh, este, esta acción que vamos a hacer de innovación social in, y, y de formación, ¿no?, para los próximos dos años y medio, ¿no? Es debido a la discordancia entre la oferta de formación que se ofrece en el medio rural y los oficios demandados en los auditorios, que esto vamos detectando eh, desde COCEDER, ¿no? Eh, haremos una, Realizaremos un trabajo de investigación de las distintas ofertas formativas que existen actualmente en cuatro territorios de España ¿no? y también de las que se seleccionarán aquellas que se consideren más significativas. ¿no? Y también analizaremos qué ofertas o qué necesidades hay que no están recogidas y que es necesario impulsar, bien sean como nuevas profesiones o nuevas acciones que deberían tenerse en cuenta para adecuar la oferta y la demanda. ¿no? Luego pondremos. Disculpe, la... eh, don Juan Manuel, eh, tenemos poco tiempo y nos gustaría que se centrara más eh, un poquito más en, en las preguntas, eh, de, sobre todo con lo del Poises, porque si no se nos va el tiempo y no. Esta, esta, esta historia que estoy contando es, es forma parte del Poises. Vale, Vale, pero pues, más directamente pues, a lo mejor a, a empezar a. Un poquito con los aprendizajes que están obteniendo a través del programa, eh, porque es que nos quedan pocos minutitos. Vale, entonces, bueno, como digo, se va a trabajar eh, como algo muy interesante. Esto se hace en el ámbito también de, del programa operativo, que hemos detectado esa, esa falta de concordancia y, bueno, pues vamos a, a trabajar en ello. ¿Qué aprendizajes se han obtenido a través del programa operativo de inclusión y economía social?, los itinerarios integrados para luchar contra la despoblación rural, el programa operativo de inclusión eh, rural. Bueno, pues en, este, en esta acción estamos eh, trabajando principalmente lo que es la inclusión activa, ¿no? itinerarios personalizados ¿no? en base a las necesidades de detectadas de inserción laboral. Estamos trabajando todo lo que es la orientación y formación a todas las personas que nos lo demandan. Acompañamiento también a la inserción, la intermediación sociolaboral con empresas y el apoyo al autoempleo eh, para las personas que quieren poner en marcha alguna iniciativa. Acompañamiento también a la orientación a personas nuevas pobladoras que quieren desplazarse de grandes ciudades principalmente al área rural. Es decir, que en el ámbito de los itinerarios integrados dentro del programa operativo, está es lo que es la, la formación, principalmente on, eh, para desarrollar estos itinerarios adaptados en zonas rurales con las peculiaridades que hay en cada territorio, ¿no? con el objetivo de, pro, de promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación y mejorando la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, no buscando también la igualdad de oportunidades de acceso al mercado laboral, principalmente eh, para las mujeres. Algunas de las acciones que hemos puesto como obligatorias dentro de este de este de estas acciones. Son igualdad de oportunidades porque consideran muy importante ajustar eh, esta formación tanto a hombres como mujeres en el medio rural y un módulo específico también medio ambiente por la importancia que tiene el desarrollo sostenible en el medio rural. Eh, bueno, de, es, de, llevamos con este programa tan solo eh, nueve meses, es decir, es desde que empezó en enero, ¿no? Ha sido completa la adaptación. Ha sido compleja la adaptación que hemos tenido por la situación provocada por el COVID, aún así en estos meses se ha continuado trabajando y se han creado itinerarios temáticos específicos con una gran demanda. De hecho, en las primeras propuestas que hicimos se nos apuntaron más de 200 personas, en las cuales en estos momentos desarrollamos actualmente hasta el 31 de, de del mes de agosto hemos desarrollado itinerarios de emprendimiento social y autoempleo en el medio rural, itinerarios integrados para frenar la despoblación con nuevas personas pobladoras que venían de ciudades, desarrollados por, directamente por Coceder, y luego itinerarios de inserción social laboral, al menos itinerarios en 15 territorios diferentes de España. Eh, Acercando un poco la inserción sociolaboral a todas estas personas que querían mantenerse y vivir en el medio rural para eh, poner en marcha o bien su iniciativa o poderse incorporar al medio rural. Una de las acciones interesantes que estamos teniendo aquí es el acercamiento con las empresas ¿no? del territorio para adaptar, para facilitar eh, la, práctica, ¿no? la práctica de, de estas personas pero que está teniendo en estos momentos bastante éxito. De hecho, eh, unas 300 personas hemos formado en itinerarios en lo que, en lo que va de año, con lo cual eh, consideramos que es una formación con orientación y acompañamiento, está siendo muy interesante y un reto para también para conceder. ¿Cómo afrontar desde el punto de vista de la formación de la, y el empleo, la huida de población y muy en particular de las mujeres del ámbito rural bueno pues si sí, se, se tiene en cuenta que trabajar eh, también en varias líneas y todas ellas de manera coordinada para seguir eh, para conseguir resultados entonces estamos trabajando para potenciar el talento asociado al entorno ajustar la oferta educativa a las oportunidades del territorio impulsar la metodología en alternancia con las empresas también de cada zona Invertir en investigación en áreas que puedan generar nuevas oportunidades en el territorio, impulsar la accesibilidad de la enseñanza online, paliando desigualdades también digitales. Por otra parte, dinamizar la creación de oportunidades locales, facilitando procesos de emprendimiento de jóvenes y mujeres del medio rural con apoyos especialidad, especializados y asesoramiento. Y también fomentar el arraigo, es decir, trabajar... Con los centros, en los centros educativos, el conocimiento de su territorio, sus potencialidades, sus amenazas, frenar las etiquetas negativas que viene sufriendo el medio rural desde hace décadas ¿no? y participar la formación en emprendimiento y economía social en los centros educativos. Eh, ¿Cuáles serían los principales retos a los que se enfrenta en este momento a la formación profesional para el empleo, especialmente en relación con los colectivos más desfavorecidos para el empleo. Bueno, pues los principales retos que tenemos identificados en COCEDER son la brecha digital. De, tenemos que conseguir reducir la, las desigualdades de acceso digital del medio rural. Necesidad también de adecuar la cualificación a las oportunidades del territorio. Se requieren estudios de zona para centrar la acción formativa y las necesidades y fomentar también la formación en alternancia con empresas de las zonas como hemos hecho tradicionalmente y como se siguen haciendo y se siguen apoyando desde COCEDER en la Asociación Internacional de movimientos de Formación Rural, desarrollándose en estos momentos en más de 40 países en los que participamos y colaboramos en todo el proceso pedagógico. Y valorar también las posibilidades que ofrece la adaptación de los puestos de trabajo al teletrabajo, Habrá que evaluar o valorar también tanto el borrador del teletrabajo, de la ley de teletrabajo que quieren sacar, pero también porque es necesario que se adapte también al medio rural y capacitar también a las personas para puestos de trabajo desde casa o espacios habilitados en cada uno de los territorios. Y también la necesidad de intervenciones integrales con las personas desempleadas. Eso es muy importante el trabajar estas acciones integrales utilizando también metodologías centradas en la persona y adaptadas a la vida en el medio rural. Esta es un poco la experiencia que conceder, que venimos de, eh, trabajando en, con el Poises principalmente en los temas de economía social, centrado, como digo, en la formación, la orientación, el acompañamiento y que bueno, esperamos tener buenos resultados a lo largo de este periodo. Eh, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, don Juan Manuel. Sabemos que seguramente tenga para horas de, de conversación y, y ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, lo dejamos para el final también a ver si hay alguna pregunta de, de los participantes. Ahora vamos a dar paso a Aisha Belasir que abordará el tema de las cualificaciones profesionales, una vez finalizados los itinerarios de inserción sociolaboral y el periodo de contratación en las empresas de inserción, así como de las experiencias existentes en las comunidades autónomas en las que se esté trabajando sobre esta certificación y cómo afecta esto a la población más joven. Cuando quieras, Aisha. Buenos días, buenos días y gracias por invitar a Fidey a participar en este panel. Bueno, por lo que ya sabíamos y por lo que hemos escuchado hoy aquí, podemos afirmar que es incuestionable que la cualificación profesional hace visible el conocimiento que se ha producido en diferentes contextos, haciendo hincapié en lo que se ha aprendido en lugar de dónde o cómo se ha accedido a, al conocimiento, a ese conocimiento. ¿no? Y esto representa sin duda una importante oportunidad para las personas que han abandonado el sistema educativo en algún momento de su vida. Sin embargo, eh, para lo que concierne a las personas en situación de riesgo de exclusión, sí que hemos eh, identificado eh, algunas dificultades eh, en la implantación del procedimiento. Entre ellas, eh, por ejemplo, el mismo acceso al sistema, eh, la publicidad muy limitada de las convocatorias, eh, el número de plazas muy reducido y además acceden a ellas eh, tienen, eh, quienes disponen de un historial profesional y formativo de mayor calidad. A veces también un lenguaje técnico poco accesible y hay eh, pocas cualificaciones profesionales de nivel 1, que son las que más se trabajan en las empresas de inserción. En la Ley 44-2007, eh, la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción, se hace referencia a esta cuestión precisamente en el artículo 10. Se habla de certificar la formación adquirida en el marco eh, del itinerario de inserción y, en su caso, la correspondencia entre la experiencia adquirida y las competencias eh, descritas en los certificados de profesionalidad del Sistema Nacional de Cualificaciones pero hasta ahora no ha habido avances. En FIDEI eh, hemos redactado hace tres años ya un documento en el que pedimos varias actualizaciones de esta ley. Eh, entre estas actualizaciones pedimos el desarrollo de este apartado, pero debido a los varios cambios políticos que hemos vivido justo en estos últimos tres años, no hemos podido alcanzar todavía este objetivo. Y como si no hubiera sido suficiente, además de los cambios políticos, eh, estamos en plena pandemia, así que las prioridades de la Administración Pública han sido otras. Nosotras, de todas formas, no desistimos y retomaremos ahora en estos meses esta cuestión. Eh, sin embargo, a nivel técnico sí que hemos avanzado. En el eh, octavo Seminario Estatal de Personal de Acompañamiento a la Inserción, que celebramos en 2018 ya, presentamos una guía para empresas de inserción sobre acreditación de competencias profesionales. Os la enseño aquí, espero que la veáis. La guía es un documento, un, un instrumento de apoyo que facilita la incorporación del procedimiento de eh, validación y acreditación de competencias profesionales en las empresas de inserción. También tenemos un ejemplo de eh, buena práctica a nivel autonómico. En Aragón, por ejemplo, nuestra territorial socia, Arei, lanzó hace ya eh, un par de años una línea de trabajo orientada eh, a promover la, la, la acreditación profesional de las personas trabajadoras en inserción y ha eh, creado un grupo de trabajo formado por eh, profesionales de varias empresas de inserción aragonesas que... Eh, Además de eh, claramente formar a eh, sus profesionales en asesoramiento y evaluación del proceso de acreditación de competencias, ha conseguido eh, un gran logro. En Aragón sí que se, ha, se han publicado convocatorias de eh, acreditación de competencias profesionales con reserva de plazas para personas en situación de exclusión social. Digamos que eh, la creciente complejidad del mercado laboral que todas conocemos amplía los eh, requerimientos de cualificación en el mercado de trabajo y, sin embargo, reduce las oportunidades laborales de las personas menos cualificadas. Lo hemos escuchado hoy eh, a lo largo de las varias ponencias continuamente, ¿no? Para, para revertir esta situación y eh, facilitar un reconocimiento efectivo de las competencias profesionales, afortunadamente contamos con este procedimiento ¿no? que permite la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación. Y realmente eh, debería ser un instrumento eh, para abordar las desigualdades en relación eh, con, la capacidad, con la capacitación y el empleo si lo trabajamos como debido. Eh, validar el know-how de las personas que no tienen un reconocimiento oficial de sus competencias profesionales eh, podría representar a priori eh, no solo eh, una segunda oportunidad, sino eh, un impulso hacia la igualdad social. Y así lo hemos considerado en algunas empresas de inserción y ese es el motivo por el que eh, han empezado eh, algunas de ellas eh, a incorporar el acompañamiento en los procesos de certificación y acreditación de las personas trabajadoras de inserción y eh, justamente para ampliar las oportunidades de acceso al empleo de estos colectivos, eh, mejorando su empleabilidad. Eh, tenemos claro que eh, la puesta en marcha de medidas eh, que beneficien eh, el acceso a estos eh, procedimientos a personas con mayores dificultades eh, para eh, incorporarse al mercado eh, de trabajo es, sin lugar a duda, uno eh, de los principales objetivos que debemos abor abordar desde FAEDEI con las administraciones competentes, de la mano de las administraciones competentes, eh, medidas como la reserva de plazas eh, para personal procedente de de inserción, eh, flexibilizar los requisitos de acceso a los procedimientos para las personas procedentes de empresas de inserción, eh, personas que, eh, o sea, porque son personas que eh, de otra forma desafortunadamente no lo lograrían. Y nos concentraremos en esto hasta que la acreditación se haga extensiva a todas aquellas personas que dispongan de eh, la competencia acreditable y no someterse a la incertidumbre de la disposición de convocatorias en el territorio o del número de plazas disponibles. Eh, nada que no hayan mencionado, yo creo, Clara o Carlos. Y como Gerardo ha dicho que también hay presupuesto, yo creo que tenemos ya mucho trabajo avanzado. Eh, y que seguramente progresaremos en los, en los próximos meses. Pues nada más, muchas gracias otra vez. Gracias a ti Aisha por tu, tu ponencia y por haber sido tan breve, te lo agradecemos. <ríe> eh, a continuación estoy anotándome porque hay algunas preguntas de los participantes, yo creo que va a dar tiempo. Eh, la primera es para don José Luis, eh, nos dicen que si eh, estos mecanismos para el reenganche son también aplicables a las personas con discapacidad o habría que tener en cuenta otros factores adicionales. Sí, eh, sí. Eh, efectivamente... Mmm... Son, son hay una base que es, es común a todos los, los eh, estudiantes y todos los jóvenes que han tenido esos problemas de, de confrontación y de, de sobre todo de, de apatía hacia el sistema educativo ¿no? y que es una falta de consideración de sus características de, de aprendizaje, de sus formas de aprender, de sus, de sus estilos, de sus contextos. Por eso eh, pensamos que el, el reenganche que nos están pidiendo eh, es un reenganche que tiene que tener junto a eso, todos esos factores técnicos de formación laboral, para el empleo, tiene que tener un, una dimensión lo que llamaba de recuperación emocional, ¿no? de, de reconocimiento de sí mismos, que no se valoran, de autoestima. Eh, lo que llamaba reconciliación consigo mismos y con su entorno. Decir, si no recuperan las ganas de vivir en sociedad, difícilmente van a estar deseosos de aprender. ¿eh? Si no tienen un proyecto de futuro mínimamente, eh, eh, aceptado por ellos mismos y que les entusiasma, no van, a, no van a aprender. Entonces, insisto un poco en esos aspectos y esos son válidos para todos lo, los colectivos. Ciertamente no hemos tenido muchos casos, de, eh, no hemos analizado quizá muchos casos, hemos analizado casos de, perdón, de, de, de, de personas con, con discapacidad. ¿no? Pero, pero sí, sí que realmente han sido sobre todo personas con condiciones sociales adversas, ¿no? desde menores inmigrantes no acompañados, personas que pertenecen a una etnia, personas que, han tenido, que, que no han tenido familia propiamente, etc. ¿no? Y, y realmente bueno, nos ha parecido que, que la clave la tienen en gran parte eh, los formadores. Siempre hemos dicho eh, que no es posible formar o generar procesos de resiliencia si no tenemos formadores resilientes, ¿no? eh, Personas que creen en la capacidad inagotable de seguir aprendiendo de todas las personas, independientemente de sus características. ¿eh? Vale, muchas gracias, don José Luis. Tenemos dos preguntas para don Juan Manuel. A ver si podemos ser un poquito breves, le, le lanzo las dos. Una, una participante eh, nos dice si... Si se puede, puede poner algún ejemplo sobre itinerarios temáticos específicos y qué temática ha resultado más exitosa o interesante. Y la otra es, ¿cuáles son los territorios que están participando en los itinerarios integrados contra la despoblación? Vamos a ver... Eh... Normalmente en los itinerarios estamos centrando en cada uno de ellos como que fuera las partes individuales como formación a la carta, en función de las necesidades o qué tipo de proyecto quiere poner alguna persona en marcha. Si una persona quiere poner... En marcha una, eh, un tema de agricultura ecológica se, la, se le forma específicamente en esa área de agricultura ecológica, que hay varias situaciones ¿no? de personas que quieren algún tema. Si es un tema que está relacionado con, con plantas medicinales, pues se trabaja un poco esa formación específica en, en, en esos ámbitos. Eh, estamos adaptando toda la formación... ...a las necesidades de las personas. Tan solo dos módulos trabajamos conjuntos, que son el de medio ambiente, desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y hombres y mujeres... Por la importancia que esto tiene para el medio rural. Las demás temáticas se centran bien en eso. Si quiere poner en marcha un tema que tenga que ver con transformación de un producto, de elaboración de vino o algo, se trabaja el tema enológico, eh, las fórmulas de, de transformación y demás. Se trabaja directamente en, en esos apartados. En esas temáticas estamos trabajando y hay otras. Y también como está, estamos haciéndolo en parte con empresas con las que se colabora, ¿no? En que se hace de una parte práctica y también acompañamiento formativo, pues en empresas de ese sector les llevamos a esas empresas para que en el territorio concreto, pues puedan, eh, va desde la práctica, a aprender a, a, a los diferentes manejos y que no se encuentre con dificultades o problemas o que piensa que una acción puede ser de una manera y luego ser de otra, ¿no? Es decir, las estamos entrando todas ellas en cada una que son muchas ¿eh? tenemos un... Muchísimas iniciativas diferentes y otros que están pendientes y algunas que son, son acciones para incorporarse al mercado laboral que hay en el medio rural en algunas empresas que hay. Entonces, ajustamos también esa acción formativa con estas empresas y con los técnicos que tiene COCEDER, con las personas que acompañan y que orientan ¿no? en esa formación eh, temática específica. ¿En qué territorio lo estamos haciendo? Pues mira, estamos haciéndolo en... En Cataluña, en la zona de, de, Le, de Lleida, de Lérida, eh, lo estamos haciendo en la Serranía de Ronda, en Sevilla, en la Sierra Sur de Sevilla, en Cantabria, en, las valles, en los valles pasiegos de Cantabria, en Asturias, en, en la zona de Tapia de Casariego. Lo estamos haciendo también en Galicia, en, en Ourense, en la zona de Sinso de Limia y en la zona de Berín, esos, Territorios también. Estamos haciendo en Castilla y León, en la zona de tierra de campos de Palencia, en la zona de tierra de campos de Valladolid, en Medina Río Seco, en Estamos haciendo en, en la zona del Órbigo de León, en Gredos, en Ávila, en Extremadura también, en, en donde, en la zona de, de Don Benito, en las Vegas Altas del Guadiana, en aquel territorio no sé si me quedo algunos más porque le estoy diciendo así de memoria es decir que y, y más a lo largo de los años eh, estamos haciendo en otro tipo de regiones algunas formaciones son online algunos cursos están siendo online uno que vamos a empezar ahora para nuevas poblaciones le estamos haciendo para personas de, de Canarias de Castilla-La Mancha de Murcia de Melilla y de Andalucía y eh, online no de estas de esta regiones a personas con personas que quieren irse al medio rural a vivir con algún proyecto definido o le estamos ayudando a definir su propia su propia actividad, a poner en marcha ¿no? su propia eh, iniciativa de inserción laboral o bien que se puedan incorporar a alguna acción si al final no logran decidirse a poner una iniciativa. Pero en todos estos territorios estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias, don Juan. Y por último, que sabemos que Aisha ya tiene que irse, eh, pues nos preguntaban si se podía conseguir la guía que nombraste antes durante tu ponencia. Eh. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí. No, no, no Para no, Aisha. Creo que claro. la pregunta era para Aisha. Aisha, Claro. Era porque además. Eh, eh, eh, Silencialo por si acaso. Vale. Vale, pues ya está. Aquí estamos. Pues os enseño otra vez la guía. La guía es muy breve, pero muy práctica y muy útil. La podéis encontrar en la página web de Faiday que es www.faeday.org. Y en el caso de que os perdáis navegando en la página web, nos podéis escribir, nos podéis escribir a faeday.org y os la haremos llegar, eh, os mandaremos el link directamente desde la página web. ¿Vale? Os porque de verdad es muy útil y muy práctica. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias Aisha, eh, a don Juan y a don José Luis y damos por finalizado este panel.